Y muy buenas, guachines, ¿cómo están? Estamos en otro video del canal, de yo soy Mago y hoy les vengo a traer cómo comprar las armas para los contratos de CSGO. Cómo lo hago yo, qué herramientas utilizo, qué página utilizo para ver los floats, cómo armo los contratos. Ahora mismo les voy a mostrar, así que si no se lo quieren perder, no se vayan del video. ¿Tenés un montón de stickers malísimos y baratos? Pues te presento CSG.bet. En CSG.bet tendremos la típica ruleta, Crash.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 Bueno, para empezar vamos a necesitar una extensión para nuestro navegador. Yo en este caso estoy utilizando Opera GX. También lo pueden utilizar en Google Chrome. Firefox supongo que también y el Brave supongo que también. Lo que necesitamos primero es encontrar la aplicación, la extensión que se llama Steam Inventory Helper. Bien, aquí vamos a asegurarnos que sea Steam Inventory Helper y yo lo voy a agarrar desde aquí, desde chromegooglecom steam inventory help bien, tocamos aquí como yo estoy utilizando Opera, yo sé que las extensiones de Google a mí me valen entonces aquí mismo me va a decir agregar a Opera, yo voy a agregar a Opera esperamos que se instale, nos va a, salir, a los que usan Opera nos va a salir este, este mensajito los que usen Google no creo que les salga más que instalar Aceptamos, nos va a buscar la misma extensión, pero para la versión de Opera vamos a poner aquí instalar, sí, instalar, vamos a ver que se añadió a Opera, eso está perfecto, cerramos aquí y ahora lo que nos sale es la extensión se desactivó porque proviene de una fuente desconocida, ve el administrador de extensiones para activarla, esto no se preocupen, si ustedes tocan ir a extensiones... Va a salir en la misma página que en la que estábamos. Vamos a poner desactivar. Activar nuevamente. Y ya está. Esta aplicación para qué sirve. Esta aplicación nos va a mostrar todos los flow ads Y tiene otro par de herramientas más. Que lo podemos ver aquí. En forma minimizada. Podemos ver. Nos marca con un aura. Las armas de su realeza. Estas son souvenirs porque están en amarillo. Estas son naranja porque tienen Star Trek. Sí, estas son comunes ¿sí? Cuando son arm, eh, cuchillos ruby Por ejemplo A ver si hay algún ejemplo por aquí eh, No, no hay ejemplo Pero también nos sirve para la compra de videojuegos En la plataforma de Steam si ¿sí? Eso no lo voy a tocar ahora Solamente voy a tocar lo necesario Para los contratos Ahora sí para los contratos nos vamos a dirigir A la página que se llama tradeupspy.com Y aquí es donde yo armo los contratos ¿sí? en este momento la página está un poquito de así que si tocan los botones lo más probable es que aparte de este ninguno los lleve a ninguna otra página ¿sí? así que lo que vamos a hacer es clic central o clic derecho abrir enlace en una nueva pestaña cerramos la anterior y aquí está lo que es la calculadora de contratos esta es la que yo utilizo para este caso, vamos a utilizar un contrato que yo traje en los videos que va a ser de la caja Prisma 2 y Danger Zone A ver, para este contrato vamos a necesitar... Perdón, ahí está... Para este contrato vamos a necesitar 6 armas Field Tested de la caja Prisma 2 y 4 armas Minimal Wear de la caja Danger Zone ¿Sí? ¿Por qué digo 6 armas y no digo 6 revólveres Bond forged porque podemos utilizar cualquiera de las armas de la caja Prisma 2 por lo general hay a veces que una de las armas es más probable encontrar en el float que necesitamos y las otras no, para este caso eh, por ejemplo si ustedes no, no ven acá el dibujito o no me entienden cuando yo le digo Prisma 2 eh, lo que hacemos aquí es buscar por el nombre del arma va a ser lo más fácil posible ¿Sí? así que aquí vamos a dejarlo acá y el arma se llama Bone Forged es un arma azul porque podemos ver que el fondo es azul y vamos a empezar eh, aquí ponen Bone Forged y aquí tenemos el arma esta es de la caja Prisma 2 aquí podemos ver esto no lo tocamos porque si no nos va a redireccionar a otro lugar y no vamos a hablar de eso ahora mismo ponemos Borramos esto, Bone y ponemos aquí Prisma 2, perfecto. La necesitamos en Field Tested, y aquí están las armas de la Prisma 2 en Field Tested. Yo les dije que necesitamos, la, en el contrato figura como la, el revólver, ¿sí? así que podemos investigar a ver si el float que necesitamos lo tiene el revólver en este caso. Lo que vamos a hacer es darle clic al loguito de Steam. Esperamos que abra y acá viene la magia de Steam Inventory Helper, aquí podemos ver los Floats. Yo, por lo general, acá les recomiendo, eh, donde está este 100, por ejemplo, yo se lo puse en 100, pero tienen, eh, es, estas son, qué es, qué es esto? Estas son las armas que va a mostrarnos por página, ¿sí? o sea, 100 armas que se están vendiendo en este momento en la primera página. ¿sí? yo lo puse así para buscar más fácil el arma con el float que necesito ustedes si quieren póngalo en 10 póngalo en 25 50 o 100 la verdad que yo siempre lo dejo en 100 porque va a ser más rápido para este proceso de selección ¿sí? ustedes pueden dejarlo como ustedes quieran a la hora de elegir el arma a la hora de la compra vamos a prestar atención en dos cosas van a ser el precio inicial el arma, de la primera arma que es 0.08 eso es como nuestra base ¿si? ¿sí? porque porque si uno hace este proceso de ordenar las armas por float es muy probable que de la primera arma de 0.08 en busca de un mejor float las armas suban el doble o incluso suban un por 10 es decir, el arma que por ahí estaba 0.08 salga un dólar y ahí el contrato ya no rinde la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es el float del arma, ¿sí? así no estamos buscando nuevamente. Nosotros tenemos que ya saber que el float que necesitamos en este caso es 0,185. Más de eso hay que ver. ¿Por qué hay que ver? Por ejemplo, si encontramos un arma con un float de 0,171, podríamos empezar a jugar... De poner un float superior a 0,185. ¿sí? Eso hay que verlo bien, pero hay que verlo demasiado bien. En este caso podemos ver que yo puse tres floats distintos en la parte de la caja prisma. Acá tenemos el 18.5, 18.5, 18.5. Acá tenemos 18.55. Este es un poco más elevado que este. Y tenemos 17.1, 17.4. ¿sí? Esto es muy importante porque a la hora de eh, armar el contrato es probable que si le ponemos un punto más, es decir, en vez de 17.4 le pongamos un 17.5, la suma de todos los floats nos den un arma que no querramos. Es decir, tal vez el arma que esté más cercana a convertirse de Factory New a Minimalware sea la USPS Flashback. Así que un puntito más, en este caso 25 puntitos más, la convierte en en minimal wear y el arma deja de darnos profit así que bueno vamos en la búsqueda vamos a empezar con el revólver sabíamos que tenía 0.08 centavos así que ya podemos ver que primero necesitamos 0.185 de Float y a los 9 centavos ya no lo tenemos así que vamos abajo de todo vamos a cambiar de página y vamos a hacer lo mismo vamos a ordenar aquí por Float y podemos ver, este es el float más alto. Necesitamos el más bajo. En este caso es 0,19. Lo mismo. Vamos a bajar. Cambiamos de página. Vamos a ordenar. Y tenemos nuevamente 0,19. Y, y ya en la tercera página. Seguimos con 9 centavos. Vamos a buscar una última vez. Y si no, no perdemos más tiempo y pasamos con otra arma. 0,19 La verdad que no perderíamos tiempo en este Si quieren podemos ir directamente a la página 6 Seguimos con 0,09 Eso es bueno porque tenemos más oportunidades de encontrar Acá, acá la encontramos 0,18,5 Esta arma funciona Esta arma la, la necesitamos Así que hacen la compra Y ya la tienen Así que nos faltarían 5 armas más Podríamos seguir buscando con el revólver que no es una mala opción pero si no quieren tardarse tanto y quieren probar con las otras armas que es mi recomendación acá tenemos otra acá ya tenemos otra acá ya tenemos otra pero para estas armas para estos floats vamos a necesitar menos float en la quinta o en la sexta arma si ¿sí? por ejemplo podemos ver que necesitamos también de 0,17 así que no la estamos teniendo con el revólver se mantiene el precio de 9 centavos pero no estamos encontrando un 0,17 de flor. así que yo recomiendo primero comprar todas las que podamos en 0,185, 0,181 al precio adecuado y después buscamos con las otras armas podemos cliquear y abrir varias pestañas en este caso voy a elegir la mp5 es un poquito más cara pero es muy probable que encontremos el float que necesitamos que es 0,17 aquí tenemos 0,17 es más podemos reemplazar alguna de las otras por un 0,180 que es muy buen float para este contrato así que eso depende de las ganas que tengan de buscar mucha gente realiza pedidos de compra yo no lo recomiendo mi recomendación es que compren manualmente si ¿sí? busquen un toque eh, encuentren las armas. Si no las encuentran, las dejan en stand-by. Y prueban otro día. Bueno, supongamos que tenemos todas las armas. Que ya estamos re chill ahí con todas las armas en nuestro inventario. Decimos: Listo, tenemos dos ump 5 Con, con 0,174. Bárbaro. Tenemos dos. Y tenemos cuatro revólveres. Dos con 0.185. 18, y tengo dos revólveres más. Pero en 018 perfecto vamos con las otras armas que son de la caja danger zone pero el minimal wear, esto es muy importante chicos tienen que acomodar acá la condición del arma para que no se confundan con los precios ni con el float en este caso yo recomendé la danger la SG vamos a ir con la Glock es la primera que aparece en teoría tendría que ser la más barata abrimos aquí y aquí necesitamos el float que sea en 0,08 sirve 0,08 0,081 0,73 y 0,8 bueno vamos a buscar inferior a 0,8 lo mismo nos fijamos acá la base sería 13 centavos acomodamos por float y en la primera página la más el, el float más bajo es 0,91 así que esta página no nos sirve vamos a buscar la página 2 y acá podemos encontrar 0,074 esta sirve así que la compran. es muy probable que haya gente buscando eh, armas para hacer contratos y, y estos floats son muy importantes así que comprenla apenas la vean Si ¿sí? por eso es para ser rápidos hay que ver primero el precio, el precio base y el precio al que la encontramos con el float que necesitamos. Porque por ahí de apurados vemos, wow, Float 0,74 y la compramos a 20 centavos. Y ahí nos arruina el contrato. Así que bueno, vamos a ir por otra página, vamos a ver si la encontramos. Acá no encontramos, así que yo recomiendo ya ir por otras armas. Vamos con la MP9. Esperamos que cargue. Ahí están todos los floats. Tenemos 0,13 centavos. Acomodar por float. Acá tenemos 0,07. La compramos a 14 centavos. Sirve. Pero podríamos asegurarnos de que sirva. no Por ejemplo, vamos a completar. Vamos a decir que tenemos todas las armas. Vamos a poner acá el En la Glock. Vamos a decir que sí. La conseguimos en 0,75. Por ejemplo. Y completamos todo el contrato. Y bueno, acá podemos ver si coincide con los que yo mostré en el video. En este caso, por ahí no coincide el float promedio. Pero este es mejor. El precio, podemos ver que a la hora de hacerlo, en, podemos ver que ahora está más barato el contrato. Y las armas que nos pueden salir. En este caso coinciden todas. Podemos ver que la USPS sale en Factory New. Podemos ver que la Nevermore sale en Factory New. Ambas dan Profit incluyendo la Galil da Profit, la SSG Fever Dream también da Profit, la SSG da Profit, así como en todas las armas que están marcadas. Pero podemos ver que con la SCAR ya no tenemos Profit. Así que eso va dependiendo mucho del mercado de la comunidad, porque van a subir las armas, algunas van a bajar y eso son todo lo que tenemos que ver. Y bueno, lo que yo les comentaba es que si por ahí conseguimos un arma unos centavitos más caro. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la cuenta. Supongamos, conseguimos 6 armas de 0,09 centavos. Más 4 armas a 14 centavos. Así que hacemos 0,14, 0,14, 0,14. ¿Listo? Ahí ya son las 10 armas. El contrato, supongamos, nos salió 1 dólar. 10 Obviamente no nos salió 0,86 Porque esto es la suma de los precios más bajos de la tienda Así que lo más probable es que pase esto Que sean unos centavos más alto de lo que aparece acá Entonces, la inversión nuestra fue de 1,10 1 un dólar con 10 Y el arma más cara que podemos conseguir Sale 1 dólar con 31 Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el arma te la vas a quedar, esto no lo hagas. Pero si el arma la vas a revender para poder hacer más contratos, vas a hacer lo siguiente. Haces 1 dólar con 31 menos el 13% de la tienda de Steam. Entonces ponemos acá. Esta es la cuenta, esta es la, el cálculo. 1,31 menos 13%. ¿sí? En la calculadora de Windows lo podemos tener. Menos 13, que serían 17 centavos. Ponemos igual y podemos ver que en teoría estaríamos ganando 3 centavos. Así que es por eso que es muy, muy importante ver el precio de las armas. De esa forma vamos a saber si al contrato le vamos a sacar mucho profit o no tanto profit como en este caso. Si es que conseguimos armas a 14 centavos o en sobreprecio de lo que estamos viendo aquí en el contrato. no si en vez de conseguirlo a 7, la conseguimos a 10, 9. Si en vez de conseguirlo a 11, lo conseguimos a 14, 15. O sea, todo va a depender de nuestra forma de comprar, de buscar. Tenemos que buscar los mejores precios al mejor, y el mejor float. Así que todo esto va a depender de las ganas que tengamos de ponerle al contrato. Las herramientas las tenemos. Ya que les voy a dejar la página de TradeUpSpy Y un link directo a la un link directo a la extensión de Steam Inventory Helper, así que bueno gente, esto ha sido todo el video de hoy, espero les sirva un montón, espero les guste y bueno, no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video, chau chau.